Hola, mi nombre es Laura Alejandra Niño Montoya del Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal y en estos momentos me encuentro en, el, en Alemania. Esto es gracias a un programa de becas otorgado por el DAD cuyo nombre es Jóvenes Ingenieros COSPI. Esta oportunidad me ha brindado a mí la posibilidad de complementar tanto mi formación profesional a nivel integral y global, pues aparte de la oportunidad de la inmersión en la cultura alemana, eh, también he podido conocer diferentes paisajes, he podido viajar bastante eh, y también he podido mejorar mis habilidades lingüísticas, y así como conocer cómo se mueve el sector forestal y su importancia en el desarrollo del país. Ah, y en la economía, claro está. Esto me ha, ha significado para mí bastante aprendizaje y he podido abrir mis campos uh, del conocimiento así como las metas y las mm, los horizontes uh, a un nivel mucho más amplio esta es una razón esta es la razón por la cual estoy realmente agradecida por el apoyo que he recibido por parte del CERI, junto con la universidad en general en especial la facultad de medio ambiente y recursos naturales así como todos los entes administrativos como son el consejo de facultad, el decano, el consejo del proyecto curricular y asimismo la coordinación. Eh, esto pues a partir de esta oportunidad he podido evidenciar de cierta, de cierta manera cómo todo es uh, muchísimo mejor y cómo puede ser empleado en Colombia. Por lo tanto, Realmente estoy muy agradecida, pues esta oportunidad me ha hecho crecer mucho como persona. Me encuentro en Alemania, ahorita estoy en Berlín. Este edificio es muy representativo de Alemania, así es como este que es el museo antiguo. Y pues nada, quería motivarlos a que, se, a que estudien y, y al mismo tiempo apliquen por, las mismas, por los procedimientos de beca y de movilidad académica que la Universidad de